Hola mi gente, soy el doctor Juan paul Reynos. En esta ocasión vamos a discutir los músculos de la región infraioidea. Esos músculos se localizan en la región anterior del cuello y pertenecen a una región llamada región ioidea. Esta región ioidea está dividida en dos regiones. Una región superior denominada región supraioidea y una región inferior denominada infraioidea. La estructura que divide esta región se denomina hueso ioide. El hueso ioide es este es un hueso que pertenece al esqueleto axial y este es el hueso de la lengua. Quiero que disfruten de este contenido, compartan con sus compañeros, colegas y amigos. Y si les gusta este contenido, por favor, déjame un like y un comentario sobre qué te parece esta nueva estrategia. Así que ya sabes, vamos a ver un tutorial sobre los músculos de la región infra y hoy. Esta estructura que vemos ahí se denomina hueso yoide. Este hueso es el hueso de la lengua. En ese hueso se van a insertar músculos, miren acá, esos músculos que están ahí por encima del hueso yoide son músculos de la región supra -yoide. Y esto acá que están debajo del hueso yoide son los músculos de la región infrayoide. Lo que vamos a hablar son estos músculos que se encuentran acá, los músculos de la región infrayoide. Los músculos de la región infrayoide se dividen en dos planos musculares. Ahí tenemos un plano muscular superficial y un plano muscular profundo. En el plano muscular superficial aquí tenemos dos músculos. Está formado por dos músculos Este que se ve aquí lateralmente Se denomina músculo homoioide El músculo homoioide Tenemos que saber que es un músculo digástrico. Un músculo digástrico Es aquel que está formado por dos vientres Miren acá, un vientre Y este que se ve aquí, otro vientre Unido por un tendón intermedio Este músculo homoioide se origina Como su nombre lo indica Homo, que viene de homóplato Y ioides, que significa hueso yoide. Este músculo se origina Próximo al ángulo superior del escape Desde ahí, tu porción muscular asciende y se interrumpe acá esa interrupción que vemos acá a nivel de la vena yugular interna que pasa por delante de la vena angular interna, es el tendón intermedio. Eso que se ve blanquecino es el tendón intermedio. Se convierte en músculo nuevamente y ese músculo asciende verticalmente para insertarse en el borde inferior del hueso yoide. El siguiente músculo que vemos aquí, este, es el músculo externo yoide. El músculo externo hioide, su nombre indica de que va desde el esternón hasta el hueso yoide. También este músculo se llama externo con las inserciones que presenta a nivel de la clavícula, específicamente en la cara superior de la clavícula, por eso indica ese nombre: músculo externo-cleido y hoy. Este músculo asciende verticalmente mediar al músculo homoioidio y tapando acá al cartílago tiroideo, este llega al borde inferior del de yoides medialmente a las inserciones del músculo homoioide. Estos son los dos músculos que conforman el plano superficial de la región infrayóidea. El plano profundo, aquí tenemos que en el plano profundo está formado por dos músculos también, este que se ve aquí que es el músculo externo tiroideo y este que se ve acá superiormente es el músculo tiroideo. algunos autores mencionan que al unirse esas dos porciones o esos dos músculos conforman uno solo llamado músculo externo tiroideo. pero vamos a darlo de manera distinta e individual aquí tenemos que el músculo externo tiroideo se inserta en la cara posterior y en el borde superior del manubrio del externo desde acá este músculo asciende verticalmente y termina debajo acá a nivel de la línea oblicua en su porción inferior en el cartílago tiroideo. se continúa con otro músculo que es el músculo tiro y Desde ahí asciende verticalmente y se dirige hacia el asta mayor del hueso y Y en el borde inferior del cuerpo del hueso yodo. Es donde termina profundamente las inserciones de los músculos del plano superficial de esta región. En cuanto a su inervación, la inervación de esos músculos de la región infrayoide, están inervados, la gran mayoría, están inervados por el asa cervical, excepto el músculo tiroioide que es inervado directamente por el nervio hipogloso. La acción de esos músculos, todos ellos, cuando se contraen, ellos abaten el hueso yoide, es decir, que lo descienden. Esa es la acción principal de estos músculos. Espero que hayan disfrutado de este contenido y no olviden dejarme el comentario de qué les parece este tipo de videos. Así que ya saben, nos vemos en una próxima.